Hola, soy Fernando Pena, psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. En esta ocasión voy a hablarte de los efectos secundarios que producen muchos antidepresivos. Sobre todo porque los antidepresivos pueden ser una buena herramienta o muy buena herramienta en colaboración con ese tratamiento psicológico imprescindible. Pero también es cierto que a pesar de ser una buena herramienta, a veces presentan o con mucha frecuencia pueden presentar efectos secundarios y los pacientes deben de conocer estos efectos secundarios. Entonces, en este vídeo te voy a hablar de cuáles son los efectos secundarios principales de los principales antidepresivos decirte antes de arrancar que no voy a hacer un listado de todos sino de los más frecuentes porque hay un número muy elevado de efectos secundarios lo que pasa es que hay muchísimos efectos secundarios que le pasan a muy muy muy poquita gente y hay otros efectos secundarios que son los que vamos a ver ahora que les, les pueden pasar a un porcentaje mucho mayor de la gente que toma antidepresivos entonces vamos allá el primer punto por el que quiero arrancar es que los antidepresivos es importante que sean pautados siempre por un profesional de la medicina un psiquiatra un médico de cabecera médico de familia por un profesional médico eh, no sirve y es muy peligroso muy muy peligroso que un amigo que está tomando antidepresivos te lo dé porque estás pasando por una mala racha y a él le han ido bien y te dice tómatelos que seguro que te van a ir bien. Esto es tremendísimamente peligroso y puede generar efectos muy muy negativos en tu salud y poner en riesgo tu salud. Entonces que siempre que tomes antidepresivos sea bajo las pautas de, de un profesional de la medicina y no comiences pero tampoco no varíes. Varíes significa que no cambies la dosis más allá de lo que te paute ese profesional que te los ha recetado es decir, si tú dices, bueno ahora me encuentro bien, entonces los voy a bajar luego los voy a subir porque he tenido un día en donde me han dado una mala noticia o llevo una semana en donde mi pareja me, me está montando broncas todos los días, voy a subir los antidepresivos porque me estoy poniendo muy mal esto es terriblemente negativo y muy desaconsejable entonces me gustaría arrancar por este punto fundamental Tampoco los termines de tomar por tu cuenta sin supervisión y sin seguir esas pautas porque generan efectos muy, muy adversos el corte repentino o la variación a la baja repentina sin esa supervisión. Entonces, este primer punto fundamental. Luego, los efectos secundarios realmente deben o podemos decir deberían de ser explicados por el profesional que te los ha recetado. Si te ha recetado eh, sertralina, por ejemplo... Eh, pues que, te, que ese profesional te diga los efectos secundarios que es posible que notes son estos. Porque cuando eso suceda, por lo menos te encontrarás dentro de lo que cabe más a gusto sabiendo que es algo normal asociado directamente a los antidepresivos. Yo he visto a gente que estaba terriblemente mal y confusa porque no sabía a qué se debía eso que estaba sintiendo. Entonces, eh, si no te lo dice directamente quien te receta los antidepresivos, pregúntale, ¿es tu obligación, preguntarle. Igual que es su obligación, decírtelo. Que no te sepa mal, usa tiempo para que te explique estos efectos secundarios de ese antidepresivo en concreto. ¿Qué te puedes esperar a nivel de efectos secundarios? Sobre todo también porque cuando ya los comprendes, qué es lo que te sucede y te, su y te pasan, eh, no hay tanto riesgo de abandonar el tratamiento, que es lo que hacen muchos pacientes cuando notan esos efectos secundarios y no los comprenden, dejan de tomar esos antidepresivos. Si comprendes que es eso lo que te puede pasar, la adhesión al tratamiento se fortalece. Eh, es importante que sepas también que suelen ser habitualmente los efectos secundarios, me refiero, suelen ser un poco más intensos los primeros días de la toma. Muchos efectos secundarios permanecen de manera continuada pero también muchos a partir de las dos tres o cuatro semanas van reduciendo esa intensidad de esos efectos secundarios consúltalo también con el profesional de la medicina cuánto tiempo es esperable tener esos efectos secundarios pero bueno en norma general suelen ser un poco más intensos en los primeros días pueden variar también dependiendo del tipo de antidepresivo del, del principio activo entonces hay algunos antidepresivos que suelen tener algunos efectos secundarios, otros otros. Eso lo que significa es que si notas un efecto secundario que está siendo muy, muy incómodo para ti, que te está dificultando mucho tener una vida normal o que te está haciendo sufrir, háblalo con tu profesional de la medicina porque es posible que quien te lo haya recetado pueda eh, valorar el darte otro tipo de antidepresivo diferente con un principio activo diferente y que sigas teniendo ese apoyo farmacológico, con otro antidepresivo diferente. Uno de los síntomas que quizás tengan más los antidepresivos y más marcado durante los primeros días de toma de esos antidepresivos son las náuseas o los vómitos. La, el malestar a nivel de arcadas o náuseas suele ser un síntoma muy frecuente. Luego, muchos de los pacientes que yo he tenido en la consulta de psicología, cuando empezaron a tomar fármacos recetados por un profesional de la medicina, me decían que se notaban muy agitados, nerviosos o con ansiedad. Esto es otro de los efectos muy frecuentes, como también podría ser el aumento de peso. Hay algunos antidepresivos que pueden favorecer o que comas más, que aumentes la ingesta o que aumentes directamente de peso. Valóralo como, como digo con el profesional que te los ha recetado también eh, es muy muy muy frecuente en algunas personas la pérdida del apetito sexual del deseo sexual incluso la dificultad para llegar al orgasmo y en los hombres la pérdida de la erección entonces repercuten en que puedas tener menos deseo sexual y que las relaciones sexuales que tengas no sean tan placenteras si esto te sucede eh, podría ser un efecto de este antidepresivo. Hay otros antidepresivos que no tienen este efecto secundario tan marcado. Entonces volvemos un poco a lo mismo. Si tus relaciones sexuales se están viendo muy afectadas, valora con el profesional el cambiar de antidepresivo o, el otra, o otras opciones. Esta que te aparece en la diapositiva, la ideación suicida, es uno de los efectos secundarios más peligrosos que tienen los antidepresivos. Es curioso, pero funciona así. Hay muchos antidepresivos que al empezar a tomarlos, o incluso durante eh, avanzada ya la toma, a lo mejor al cabo de varias semanas o incluso meses, pueden aumentar la ideación suicida, los pensamientos de muerte, de quitarse la vida. Es por eso importantísimo que eh, si el, el antidepresivo que estás tomando tiene una probabilidad de tener este efecto secundario, pues que el profesional de la medicina te informe de ello y que garantice que vas a estar acompañado eh, mientras estás tomando durante esos primeros días o primeras semanas vas a estar acompañado de personas de tu familia, de tu entorno, de tus amistades, que en definitiva no pasas mucho tiempo solo y vas a detectar muy rápido esa ideación suicida y com com comentársela al, al profesional de la medicina y a tu psicólogo si estás acudiendo también al psicólogo, como sería lo recomendable. No lo dejes pasar. Eh, si tienes pensamientos de quitarte la vida, por muy ligeros que sean, coméntaselo al profesional que te está atendiendo. Eh, otro de los efectos secundarios es mayor cansancio, mayor fatiga, mayor necesidad de dormir, mayor sueño. Eh, es otro otra de, las, de los efectos. También es posible, a algunos pacientes nos sucede justo lo contrario, le aparecen despertares tempranos o insomnio, dificultad para conciliar el sueño. ¿vale? Eh, es también frecuente este efecto secundario, la boca seca. Algunos pacientes me decían la noto como pastosa o, o bueno, seca, es más frecuente. Molestias gastrointestinales o estreñimiento. Es otra de las cosas que si te pasan y estás tomando antidepresivos, es posible que sea un efecto secundario de las pastillas que estás tomando. Y también dolor de cabeza, molestias en la, en la cabeza, también es otro de los efectos secundarios frecuentes junto con el mareo, que es otro de los que pueden aparecer. Aparecen para terminar eh, alteraciones en el ritmo cardíaco, ...que pueden llegar a ser muy molestas. Puedes notar asístoles o golpes fuertes en el corazón, varia variaciones de la frecuencia o taquicardia... ...que pueden ser incómodas y molestas. Y, como digo, pues es otro de los síntomas frecuentes. Al principio te decía que no son todos. En el prospecto de tus fármacos puedes ver una lista completa de esos efectos secundarios... Te animo mucho a leer los prospectos. Yo sé que muchos pacientes que he tenido me dicen en, es que los prospectos posen, ponen cosas tan terribles y desagradables que no los leo. Bueno, es, es recomendable estar informado, eh, sobre todo porque hay cosas como has visto, hay acción suicida, hay otros, hay otros síntomas de sensaciones de malestar que necesitas saber que están atribuidos directamente a al consumo de estos antidepresivos. Y porque hay veces que el médico puede considerar cambiarte un, un, una dosis determinada por otra dosis o un tipo de fármaco por otro si estima que vas a tener una mayor adhesión al tratamiento encontrando los mismos buenos resultados. Y para finalizar, recordarte que los antidepresivos por sí mismos sin apoyo, sin apoyo psicológico no funcionan tan bien. El apoyo psicológico estoy convencidísimo de que es fundamental y basal a, a todos los pacientes que presenten depresión. Por lo tanto, si bien los fármacos te pueden resultar en muchas ocasiones de gran ayuda, el apoyo psicológico es imprescindible. Espero que te haya gustado este vídeo, te animo a seguir avanzando por el resto del curso y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!